Ilustrador tiene un secreto muy bien guardado a la hora de colocar un degradado dentro de un texto Existen para ello dos formas Vamos con la primera, seleccionando el texto Me voy a panel de muestras y si quiero colocar un degradado no se va a colocar Para ello ¿qué debemos hacer Debemos irnos al menú de texto y convertir en contornos o crear en curvas Y ahí sí puedo colocar de manera directa un degradado El problema que se presenta es que ya deja de ser un texto editable se convierte en una forma y no podemos hacer ningún cambio. Voy a poner control Z o comando Z dos veces. La segunda forma es creando una apariencia. Si no está activo en la parte derecha, me voy al menú ventana y voy a poner apariencia. En la parte de la mitad voy a crear un relleno y en el relleno voy a colocar un degradado. Con el panel de muestras activo y el panel de degradado también, voy a arrastrar un color en el primer controlador de degradado y otro para generar un degradado con una buena apariencia, para controlar mejor estos degradados, tengo en el panel del degradado diferentes opciones de angulación para trabajar sobre ese texto, pero también me voy a valer de la herramienta que está por aquí. Puedo hacer trazos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, todo depende de lo que nosotros querramos hacer. La ventaja que tiene esta parte de trabajar con las apariencias que lo recomienda Adobe y esto es un secreto muy profesional es que este texto tranquilamente se convierte en un texto editable y conserva las características del degradado.